No me quiero ir a dormir sin hacer una canción Para hablar de los caminos y las vueltas del amor Si es que yo te quise tanto y te quiero mucho más ¿Cómo puede ser que ahora abro los ojos y no estás? No consigo imaginar la manera de enmendar los errores cometidos si llevar el tiempo atrás, transitar la vida juntos, estrecharnos más y más, recorrer nuevos caminos e ilusiones y verdad, pues no dejo de pensar que soy capaz de volver este sueño realidad. Mal. Saber que estás distante, que nos separa un mar de soledad Y se me parte el alma en este instante, por favor no me hagas mal No me quiero despedir, no quiero decir adiós Solo intento aferrarme con más fuerza a este amor Sin embargo es tan difícil evitar la sensación De que estoy cantando ahora nuestra última canción Mas no dejo de pensar que soy capaz de volver de sueño y realidad Y me hace mal saber que estás distante Que no separa un mar de soledad Y se me parte el alma en este instante Por favor no me hagas mal Y me hace mal saber que estás distante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 Por favor, no me hagas mal Con tu ausencia